De respirar, hiciste al menos agujeros para que no se asfixie. ¡Hola! ¿Lo hemos pasado bien con la CIA? Bienvenido a Durgesh. Discúlpalo, espartano, del alojamiento, pero tú has sido un cabroncete bastante pillín, ¿no? Enredando por ahí con la senda dorada. ¡Y el pobre Paul! ¿Todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? ¡Oh, Edna! Ya siento aburrirte. Pero déjame hacerle un resumen, Yuma. ¿Estás a punto de traumatizar al chico? ¿Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda? Lo que tú digas ya lo has visto. Sigue respirando. Ahora lárgate. Tengo trabajo. Vale, vale, vale. Pero lo quiero vivo. Con los órganos importantes intactos. Y otra cosa... Mira, AJ, sé que es duro, pero quien bien te quiere al final te hará llorar. Después de todo, tu suite tiene unas vistas espectaculares. Ah, sí, un último consejo. Yo no dormiría demasiado cerca del borde. Lo que tú digas, cariño. ¡Tírate al suelo! ¿Por ¡Tírate al suelo, hostia! Estoy en el suelo. ¿Qué haces? ¿Qué es ese? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Baba! ¡Oh! Caías. Aquí cae mucha gente. La mayoría no se despierta. Es lo que es de este sitio.